¡Familia! ¡Ya estoy en casa! ¡Tete! ¡Eh! Hey, ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Con ganas de que llegue ya mañana? Tengo unas ganas locas de abrir los regalos, de verdad. Tengo una... Calma, sí, cálmate, que pareces un niño de seis años! Pero bueno, ¿y la ilusión por los reyes qué? ¡Ay, de verdad! A ver, ¿cuándo maduras? Me, me voy a mi cuarto. ¿A esta niña qué le pasa? Pues no sé, hijo, será la edad del pavo. ¡Ay, de verdad! todo lo solucionáis con eso, ¿eh? Mira, me voy a duchar y ya me preparo para la cena. ¡Qué ganas, qué ganas! ¿Cómo van las cosas por Madrid? hijo? Van bien, mucho trabajo, pero bueno, es lo que es mejor, ¿no? No nos vamos a quejar de trabajar. Yo creo que lo más duro es, es que os echo un poco de menos, pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? Bueno, cambiando de tema por algo que le interese a alguien... ¡Sofía! Lo retiro, señoría. Bueno, pero acábate el zumo que se le va a las vitaminas. Oh, si ni siquiera tiene zumo. La costumbre. A ver, si tantas ganas tienes de abrir los regalos, ¿qué le has pedido a los reyes? Pues mira, el otro día estaba caminando por Sol cuando de repente vi una... ¿Puedo contarle un secreto? Claro. Sofía, vete a tu cuarto, por favor. Pero bueno, ¿y a esta niña qué le pasa? Pues que tiene la edad... Sí, la edad del pavo, ya lo sé. Voy a hablar con ella. Sofía. ¿Qué pasa, Tete? Pues no sé, estás un poco rara. No, no te preocupes. Bueno, vete a dormir, que mañana hay que abrir los regalos. Sí, qué ilusión. Bueno, me voy. Cierra el salir. Sí. ¡Han llegado los reyes! ¡¿Qué me han traído a mí?! ¡Uy! ¿Y la niña? Pues no lo sé. Oh, pues voy a ver qué le pasa. ¡Sofía! ¿Quieres salir a abrir los regalos? ¡Pá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y pate. ¡Pero bueno! ¿Por qué me das? ¿Acaso no recuerdas los dos últimos años? ¡Ay, no, de los reyes! ¿Lo tenías todo planeado? Estoy harta de que cada año me empujes o algo. Así que este año me voy a vengar yo. Pero bueno, ¿y por qué estabas tan borde? Bueno, hubieras venido a buscarme si no. Tienes razón. Bueno, pues abrir los regalos. Perdona, pero mi venganza aún no ha terminado. ¿Qué? Bienvenido al infierno, hijo de puta. ¡Maldita del pavo! hija! ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro, hombre. Ah, a ver, te ha tomado por culo. <risa> <risa> <risa>